Saludos, soy Roger Banger y en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla de cómo actualizar Word a APA eh, séptima edición. Si sale una nueva, eh, lo pueden hacer del mismo modo, es muy sencillo. Si le damos clic aquí en Referencias, APA, aquí nos va a salir la séptima edición. Entonces vamos a actualizarlo a la séptima. Aquí tengo el archivo, el cual se los voy a dejar en la descripción de este tutorial. Para que lo descarguen. Entonces vamos a irnos a disco local C. Aquí equipo. Disco local C. Cuando estemos aquí vamos a darle clic en esta opción que dice ver. Nos vamos a venir a la opción que dice mostrar. Y aquí vamos a darle clic en elementos ocultos. Y como pueden ver aquí se han eh, aparecido unos elementos que no estaban. Unas carpetas que no estaban. Luego que estemos aquí vamos a darle clic en usuarios. Vamos a tomar el nombre del equipo, en mi caso sale Isvan, a ustedes pueden salirles eh, Juan Pedro, vamos a darle clic allí Luego vamos a dar clic en Add Date, la carpeta que está aquí Luego vamos a dar clic en esta Vamos a darle clic en Microsoft Vamos a darle clic en Bibliografía, aquí Y vamos a darle clic en Estilo Y vamos a copiar este archivo copiar y lo vamos a pegar aquí miren que aquí ya está ahora cerramos este proceso deben hacerlo teniendo Word cerrado si no lo cerraron, ciérrenlo y lo vuelven a abrir, listo vamos a abrir documento en blanco y nos vamos a referencias APA y aquí nos va a salir séptima edición, miren séptima edición ahora salía sexta y sale séptima edición